Toto, sí, papi, Apenas sí. llegás viejo. Apenas, recién, recién acabo de tirar. ¿Con qué la sacaste? Y con harinado Golden Car, papá. ¿Con cuál va a ser? Qué grande. Mejor? Vamos a mostrarlo ahí, mirá. Hay gente que está armando todavía. Tiramos, Luli. Y hace. Yo fui el último que tiré, hace 10 minutos tiré. ¿Y qué harinado estás usando? Golden. Qué grande, papá. Ahí la tenés, mirá. Otra boga más, mirá. La segunda en 10 minutos. Segunda boga. Acá en el Tigre. Golden Carp sigue haciendo la suya. Carpom. No, la Golden Carp sigue haciendo tragos Recién tirada al agua, está la vida, recién. monstruo no se deja ver monstruo monstruo otro carpón grande sí, sí. ¿Cuándo lo vas a bajar acá? Para acá. Último doblete del día. Último doblete del día. ¿Cómo la pasamos Toto? Espectacular. ¿Eh? Espectacular. Cansado, arruinado los brazos de tanto pescar. Todo el día con pique continuo, con la Golden carp Estos son los carpones que salen acá en el Tigre. Frente a la plaza del reloj. Bueno, y acá está el, el harinado para que lo vean. Excelente pescón. Último doblete. Nos despedimos con estas dos. Las vamos a devolver. Y bueno, hasta la próxima pesca. Hasta la próxima. Un saludo para Gaby, Pescador TV, del gringo.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 un pedazo de batata más o menos a gusto pero lo ideal sería que sea lo menos posible para que salga seca y de gran. y lo empezamos a mezclar este es el momento del encarno y preparamos para la cantidad de caña que vayamos a poner por ejemplo acá eh, cada encarnada es más o menos una, una pequeña porción de esto serían cuatro encarnadas alrededor eh, lo mezclamos bien esparcimos bien la batata en todo el harinado esparcimos bien bien si nos quedan pedazos de cáscara grande los tiramos bueno si vemos que nos queda muy húmeda si vemos que quedó muy húmeda que la idea es que esté un poquito seca esto es muy muy húmedo le tiramos un poco más de harinado. Fulvoreamos un poco. Porque la idea es que de grane y que se Cualquier vainilla. Yo en este caso ahora estoy usando una genérica, pero la que yo recomiendo, si pueden, si la pueden comprar, es el alicante.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 que todos conocemos. Y otra cosa muy importante, los anzuelos tienen que ir la punta escondido y la punta hacia afuera, los cuatro de la trampa, en toda la vuelta. O sea, la línea coreana tiene que quedar, bueno, siempre desenredada, siempre con margen, no como yo que ahora la tengo enredada. Por eso se me está complicando que los mismos pecados de ese, las bogas, los sábalos, nos enredan las trampas lo que tenemos que hacer es desenredarla siempre antes de encarnar que quede bien limpia los hilos que esta bueno es de hilo, pero las trampas tienen que ser con multi para que no nos pase esto con el multi no, no pasa esto bueno, ahí salió el nudito